Sabiñón de Asa. ¿Cómo pasó todo? Llegué ahora mismo. ¿eh? ¿Y ¿Cómo pasó? ¿Trabajamos, Trabajamos juntos. Yo soy, yo soy trabajador y yo soy papá de él. ¿El, ¿El papá de él? El, ¿El papá de él? De él. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? se pasó esto? ¿Quién? Su hijo. su, su hijo. Espera, el Sabiñón de Asa. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? No pasó? sé, yo vengo lo mismo del trabajo. Eso fue rápido. Digo ahí mismo. ¿Qué que llega ay, Dios mío. ¿Dónde ay, espérate, ¿Qué? ay, espérate, ¿Qué? ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ay dios, ay dios mío, ay dios mío, ay dios mío, ay dios grito. mío, Dios mío, ay. ay, Dios mío, ay, mío, ay, yo le decía que no saliera. Ay. Ay. Ay. Dios mío. ay, Dios ay, Dios, ay, ahora, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, eso, ¡Ay Dios! ¡Ay ¡Ay Dios! ¡Ay ven! no, ven. ¡Ay no, espérate! ¡Ay la pasola, ¡La quitaron. no, no, ahí la ¡Ay no, ¿Cuál? no, hay? ¡Ay no, Calla, ¡Ay no, no, ¡Ay su madre que acaba de llegar. La lamentable. Oh <laughs> yeah. God, not didn't that ¡Ay, qué iba a no ay, ¡No se puede comer! no, no, no, no, ay, ¡Ay, no, no, no, ay, no, no, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sí. ¿Frente a qué? ¿El ¿El ¿Frente a cómo? ¿Usted lo vio hoy, mi doña? ¿Qué le dijo él? ¿A, a ese Se le mandó a trabajar. ¿Qué le dijo él? Que iba a trabajar. ¿Y él salió con su uniforme su gorro a trabajar en la mañana a las seis y media. ¿Qué le pide usted a la justicia a las autoridades? Que se haga justicia, que busquen esos delincuentes que me mataron a mi hijo, porque mi hijo no hizo nada. Él salió a trabajar y yo sé que él iba a comer mira, allá. Mira. allá sí, él vive Pero allá. no se con una, matura, una No, él sí. no tenía problema. Es ¿Quién se llevó a pasar a ver? ¿Y qué <risa> otro, otro se la llevó. ¿Praya? ¿Praya? ¿Praya? ¿Praya? ¿Praya? ¿Praya? Tú eras, ¿Tú eras su hermana? Sí, ella. ¿Cómo sí, serás? ¿Tú no eras su hermana? Bien, ¿Qué puedo decirnos de tu hermano? ¿Cómo era ella? ¿Eh? ¿El nombre es suyo, mi doña. ¿Cómo es su nombre? Teresa, ¿tú te vas a con ellos? ¿no? ¿Teresa de Asa? Ajá. Ella se va a ir conmigo.